Buenos días, mi nombre es Serena Rebollo y soy la responsable de comunicación del Ballet in Cluster. Hoy os vamos a explicar en un minuto qué es lo que ha pasado en el mes de septiembre dentro del cluster. Así que avanzamos. damos la bienvenida a cuatro grandes socios que tenemos dentro del clúster, ahora somos 118, y bienvenidos al clúster. Entre las noticias destacadas encontramos varios logros del clúster, como pueden ser los siete proyectos que se aprobaron dentro de la convocatoria de la agencia de residuos, también nuestra participación en Equiplast, toda la creación de, esta, de este nuevo grupo de trabajo de Industria 4.0, la nueva sección de podcast eh, dentro del Packaging Podcast de Víctor Borrás y por supuesto la nueva incorporación al clúster de Judith Martí, que nos ayudará con la comunicación y la organización de los eventos. ¡Bienvenida Judith! Hola, muchas gracias. Eh, simplemente comentaros que nos queda la formación que empieza el 29 de octubre eh, sobre gestión empresarial sostenible. Así que muchas gracias y bienvenida Judith. Gracias. Y para conocernos más y tener más información sobre nosotros y, y las últimas noticias relevantes, nos podéis seguir en LinkedIn, Twitter o Instagram. Muchas gracias. Gracias. gracias. gracias.